Ahí arriba en la montaña el puto huevo, tío La puta hostia, chaval, menos mal que... Pensaba que está la otra No, no Tío Dios santo me ¡Adelante, Pokémon! ¿Se ha matado? ¿Se ha matado de la hostia? No, le he tirado, yo le he dado en el aire. De... De trampas, eh... Le trampa, ¿eh? No sé qué cantidad de efectos acabo de dar, pero me he echado dos. Dos con un cargador, eh. Me pastiro, tío, a veces como quiero, eh. Hostia me acabo de dar, bro. Si me gusta comer a todos, si. Rap, rap, oh sí, Dámela, dámela, tomalo, cómelo, déjalo, oh sí, Toma, déjalo, cómelo, oh si, sí. oh si. Sí. Te gusta, oh mi polla. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Rapero soy, yo soy, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí. si. Vamos Yo soy tu polla. Dale fuerte, dale fuerte, hijo mío. Claro, pero si yo no necesito la vida. Uh, que me he hecho un invertido, ¿no? Tontín, chavalín. Tiene hasta dos fotos. No, voy fuerísimo, como has dejado de subir. 2 a 1 ya han metido tío Hostia, qué bueno, tío <risa> <risa> <risa> Hostia, eh, me cago en todo, tío Dime, Cristian. Espérate, que, que ponga altavoz, que no te lo digo. Claro. Ok. Venga, bro, Nada, hombre. La puta hostia, chaval. Menos mal que... Estaba, pensaba que esta la otra. ¡Uh! Oh, Dio <susurra> santo!